Buenísimo. Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, va, ahí, va. ¡Oh! ¡Uh! ahí está, puto Nick Dix Ahí está, qué diferencia, qué les digo La diferencia entre un pin bajo y un pin alto No mames, güey. Qué diferencia, güey. Qué diferencia el ping, güey. Qué diferencia. Qué diferencia, güey. ¿Cuánto llevo de ping? 59 de ping ahorita. Ahorita 59. Qué diferencia, güey. Se los he dicho una y mil veces. El, el, puto, el puto disparo, güey, salió en el... Puta, era con sniper, wey, te lo juro que lo tenía con sniper. Y me sale con esta mierda de la R, wey Se mató, wey What the fuck? Se mató wey, wey Se cayó a la verga wey. I do ¡Púngatelas! ¿Qué te digo, güey? Con 60 de pingo güey, me la pela hasta el puto te fue, güey. <risa> no, wey, pero sí, güey. ¿Qué tal, güey? ¿Qué diferencia?